La experiencia que os mostramos a continuación eh, trata de ilustrar el fenómeno de fuerzas que se ejercen sobre conductores por los que circula una corriente eléctrica en el seno de un campo magnético, que se conocen como fuerzas de Lorentz en honor al físico y matemático holandés que recibió el premio Nobel en 1902. Lorenz llegó a, esta, a la expresión de las fuerzas que se ejercen sobre cargas eléctricas en movimiento en el centro de un campo magnético hacia 1892. Os voy a mostrar cuál es el eh, montaje experimental eh, que hemos eh, realizado. Eh, consiste en una fuente de corriente que vamos a usar corriente continua este es el polo positivo en rojo, el negativo en azul, tenemos unos cables para, para poder utilizarlo y luego tenemos también este, este, pequeño, este pequeño montaje que es básicamente un soporte horizontal y unos pequeños soportes verticales de metacrilato sobre los que hemos colocado unos rieles de cobre que, es, que son conductores además tenemos un pequeño tubo de cobre eh, que podemos colocar sobre los rieles y que se, se puede mover sobre ellos si se le ejerce alguna fuerza. Eh, cuando yo aplique eh, la, una diferencia de potencial eh, gracias a la fuente entre estos bornes eh, la, la corriente va a poder circular por este tramo. Además de, de, de esto tenemos unos pequeños imanes de neodimio que nos van a dar el campo magnético. Nosotros hemos colocado cinco, uno, otro en, uno en cada extremo y tres en el medio. Eh, lo que se pretende con estos imanes es que el campo sea eh, preferiblemente perpendicular. En, en este caso los hemos colocado para que sea eh, perpendicular a este plano hacia arriba y hemos colocado también una placa metálica eh, para intentar uniformizar más el, el campo magnético en, en la región eh, donde va a estar circulando la corriente eléctrica. Es importante que la placa metálica no toque los rieles de, de cobre, para lo que se ha utilizado una silicona termofusible. Y bueno, ya sin más, vamos a mostrar el, el experimento. Así que cojo los dos bornes, voy a colocar el positivo aquí y el negativo aquí, con lo cual la corriente va a circular de esta manera. Así que vamos a darle a la fuente, y como veis, gracias a la fuerza de Lorentz, el, el pequeño tubo se ha desplazado hasta aquí. Esto se debe a que esta fuerza de Lorentz es proporcional a la intensidad que circula uh, por, el, uh, por el conductor y también al producto vectorial de la longitud del, del conductor, en este caso eh, con el signo de la corriente, que como ya os contaba tiene esta dirección, y al campo magnético, eh, que, que hemos dicho que tiene dirección eh, vertical hacia arriba. Y por eso la fuerza, por la regla de la mano derecha, tenía eh, esta dirección y por eso se ha movido hacia la derecha. Si ahora quisiéramos recuperar eh, el tubo de cobre, lo que podríamos hacer es simplemente invertir la corriente, es decir, que la corriente circular en el otro sentido, la fuerza se va a invertir y entonces nos va a acercar el tubo hasta aquí, vamos a verlo o sea que ahora voy a conectar el, el polo negativo eh, en este lado y aquí lo tenemos, ha llegado hasta aquí hay un pequeño detalle y es que la corriente que circula por el conductor es bastante, bastante alta. De hecho, si lo tocamos justo después, se ha calentado, se ha calentado bastante el conductor. Se, calenta, se calienta tanto que en las zonas de eh, contacto entre el tubo y los rieles se producen unas pequeñas termosoldaduras. Así que después de, de cada uso, lo, lo mejor es eh, limar un poquito estas termosoldaduras porque si no, en la siguiente vez no, no, no se va a poder Uh, apreciar también el, la fuerza de Lorentz